el trap, yeah. la mitad la que por el trap, mucho con el mejor en el mejor en el mejor en eh, el eh, en el eh, eh, eh, en el número, en el número, en el número, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. hey, en el en el número, en el en el en el mi amor con cáncer, tu útero me odia, el pasado de regreso no tengo nada que decirte Mis huevos llenos de veneno, una llamada en mi teléfono, la amo con preservativo Solo sois cifras, ayer no sabía esto, hoy estoy triste Cariño trágate tu antibiótico de 60 pavos, estamos pagando un precio que no es de dinero Con el futuro jodido y la cabeza ida de, demasiado de todo, todo el rato no es nada bueno Todo mezclado, era tu pibe pero se hizo insufrible, no me jodas, venga hombre, si bucle con cáncer, tu útero me odia, el pasado de regreso no tengo nada que decirte, mis huevos llenos de veneno, una llamada en mi teléfono, con el futuro jodido y la cabeza ida de que demasiado de todo, todo el rato no es nada bueno, todo mezclado. era tu pibe pero se hizo insufrible, Piedad Me la gané para el nicho Mi manito me decía cuídate, no vayas a pillar por el bicho algo que te mate pilles esto y te borre, eres listo de sobra cojones me viene a la memoria con la vida sucia, no lo que se me antoja aquí O nos enchufamos dos cartones de vino o ni te miro Criajo espurio, llora por dentro con fulanas y madres prematuras En el ajo, en las sienes algo palpitando Con al menos una corazonada para que no sea pa' morirse Zorra, tú no desmontas ni motivas esto Chúpala, no soy popular Chúpala, chúpala. ¡Súper popular! popular!